Con frecuencia hemos visto ya cómo la violencia ha arropado a la mujer dominicana y como cada día más encontramos en nuestros titulares, una, dos, a veces hasta más de cuatro y cinco mujeres en un mismo día pierden la vida por un asunto de violencia doméstica. ¿Cuáles políticas impulsaría usted desde el Congreso para combatir la violencia contra la mujer? Mira, también es, también es cultural. La violencia contra la mujer o hacia la mujer forma parte de la cultura y, y se, se nos dice que viene desde la cultura española. En España usted escucha cada, cada momento que se hace este tipo de, de, de, de desatinos. Yo creo que, que la mujer, la mujer principalmente, es la que debe asumir, asumir eh, cada día más. Eh, poder insertarse en la sociedad como un ente social de desarrollo de verdad y seguir exigiendo, exigiendo eh, el, el mismo nivel del hombre, seguir exigiendo, exigiendo un lugar, un lugar que es el que le pertenece en la sociedad. Como más se combate este tipo de situación, la violencia hacia la mujer, es definitivamente con la educación de un pueblo. Un pueblo más educado, un pueblo más culto, es un pueblo que tiene un mayor comportamiento. Lo que quiere decir Robert e Ivanov, que para combatir esa violencia hacia la mujer, nosotros debemos demandar demandar que el nivel educativo del pueblo dominicano se eleve cada día más. Porque yo, yo me doy cuenta, yo me crié en un barrio, y me doy cuenta que los que estudiamos y los, que, y los que llegamos a cierto nivel no practicamos ese tipo de cosas sin embargo los que se quedaron por allá atrás, uno oye cierta noticia de violencia ese tipo de cosas entonces, ¿cómo se combate esto más? la mujer tomando su sitiar en la sociedad y elevar el nivel educativo de este pueblo que debe ser una responsabilidad consustancial de todos ciudadanos elevemos la educación tenemos una última pregunta